No, igual. Sí, por favor, pero espera un poquitín, que es que estaba grabando Las esto. Las más falsas. <risa> Ser o no, Maya. Que no es así, que no te lo sabes. This is de cuestión. Corta. Coño. Y, y, y, y, es, y Bertinus sigue jamando... ¡El rostro de las galletas! Tremendo, este tío es tremendo. Ya está. Si yo comería lo que Compeado tú... el disco. ¿Ya está? Ya hemos vuelto a coger, a bajarnos un disco de Julio Iglesias de Helares. Sí. Con las fotos de sus hijos, la de Chabeli y la de la Isabel Mayor. Isabel Mayor y Isabel Pequeña. Isabel Menor eh, Esta va a ser la portada de nuestro disco eh, Lo que pasa es que la vamos a retocar un poco De un todo eh, tenemos, Es que tenemos que elegir entre muchas Nuestro está trabajo ahí, básicamente está ahí, Mira el traje de baño, está ahí esta, esta es la que más nos llena Esta es la que más nos llena como personas y como animales de Sociales. Esta de cuando tuvo a su criatura y, y a este niño pequeño también le tuvo. Y bueno, tenemos muchas más. Esta. No, eso no lo hagas nunca, porque queda muy mal La gente luego se marea cuando lo ve en la tele. Alex. Te pasa a ti. Luego tenemos también esto para portada. Alex. Mira, mira que estamos entre Chabeli y Doña Carmen. Doña Carmen es una cosa muy impactante para la sociedad española. Se ha condicionado en nuestra forma de ser. ¿Eh? Y bueno, pues en resumidas cuentas, como estás mareando a la gente que está viendo la televisión, porque tú también giras la cabeza a la vez que grabas, ellos no pueden girar la, la tele. Se permite blasfemar y cagarse en el Gobierno por su mierda de leyes malos pensamientos en este bar pero fumar vais a la calle es lo que hay aquí ahora después de haberos robado haciendo peceras nuevas sociedad al mala, mala sociedad, sociedad, casi, casi suciedad, cerdo. de cerca a estos ojillos <SILENCIO> Sociedad. Qué asco. Ayuda a los demás y deja a los tuyos solos. ¡Oh! Que se compongan con el fútbol, no sé qué y los toros. cagarse en el gobierno por su mierda de leyes y pensamientos malos de antes. en este bar pero a fumar vais a la calle Gracias. Gracias al carahuete. <risa>